Hola, hola, hola. ¿Cómo están nativos en redes sociales? Aquí empezando más un programa NERS especial de Año Nuevo. Esto es NERS. Bueno, aquí estamos en el kilómetro cero. En la Plaza Murillo. Es un programa un poquito, un poquito diferente para terminar el año de 2022. Que está yendo y está llegando el año de 2023. Bueno, ya saben que todas las semanas, todos los sábados a las 7.30, hablamos de lo más viral en las redes sociales. En tu programa favorito, NERS. Pero hoy, hoy va a ser un poquito diferente. Vamos a hablar de lo que comentamos durante todo el año, todo el año de 2022 y empecemos con esa, esa entrevista con Cristian Paucara sobre el metaverso. Dale play. El metaverso es a lo que está apuntando la humanidad, a lo que va a ir en el futuro. Mark Zuckerberg lo explicaba bien, ¿no? hemos pasado en el internet del texto, de los mensajitos, del correo electrónico. Hemos pasado a las imágenes, a las fotos, ahí es la explosión de Facebook, de Instagram, a los videos, como en el caso de TikTok, YouTube o los streamers de Twitch. Y ahora pasamos a la realidad virtual, ¿no? Nuestro mundo digital, nuestro mundo real se va a virtualizar y nosotros vamos a interactuar ahí, vamos a tener nuestros personajes y vamos a ir a fiestas virtuales, vamos a ir a un trabajo virtual, vamos a vender en tiendas virtuales o vamos a trabajar virtualmente, ¿no? Es una, es una inmersión total, o sea, va a ser con, con qué tipos de aparatos, seguramente con, no sé, gafas 3D, ¿cómo es eso, Cristian? Sí, eh, se está trabajando actualmente. Las gafas que se tienen ahora no son muy cómodas, la verdad, son un poco grandes, y ese es el reto que tiene y que Marzo Zuckerberg igual lo está planteando, ¿no? De que eh, se cree toda una nueva tecnología, se cree nuevo hardware, se creen nuevos dispositivos para que podamos interactuar de manera más cómoda, ¿no? Porque el metaverso tiene que ser real, ¿no? Si va a ser dibujitos medio difícil que la gente entre, ¿no? No se la va a creer. Entonces, tiene que ser real, tiene que ser con alta definición, tiene que ser lo más parecido a nosotros y al mundo real, ¿no? Ya, había un cambio, bueno, está en cambio, y ahora ese es un poquito más técnico, ¿no? La, y, hablaban de IPv4 o IPv6, bueno, estaban hablando del Internet de las cosas, desde el celular, bueno, el celular ya tiene IP, perdón, las computadoras ya tienen IP, pero y un, próximamente va a haber un boom del Internet de las cosas donde, no sé, el microondas va a tener IP, la ducha del baño va a tener una IP y todo puede poder ser controlado por, no sé, por, por desde el smartphone, digamos, ¿no? Pero todo en, la, en el mundo, todas las cosas van a tener IP. ¿Estás, ¿Será que va a estar asociado con el, ese uh, metaverso? Claro. Ahí Mark Zuckerberg lo que planteaba es que hay un término fundamental que es interoperabilidad. Es decir, que todos los dispositivos se conecten con, con otros dispositivos y con otros sistemas para que... No sucede lo que actualmente pasa. no Yo tengo mis datos en Facebook, pero si quiero migrar a TikTok, tengo que empezar desde cero. ¿no? O tengo mi perfil, mi usuario, etc. en una cuenta y quiero usar otro, en otra página web, tengo que empezar desde cero. La idea es que haya interoperabilidad entre estos dispositivos, pero también entre sistemas. ¿Para qué? Para que estas IPs, mi microondas, mi refrigerador, mi celular, mis luces, todo que ahora es el Internet de las Cosas, también pueda incorporarse en el futuro eh, de manera práctica y rápida al metaverso. Creo que tal vez con la pandemia, todo lo que vivimos con el COVID, ¿no? nos ha adelantado solo que veíamos en, en las películas de ciencia ficción, ¿no? Vimos que todo era interacción tecnológica. No sé, pienso en Matrix o el Who's Dread, que es una película que, bueno, todo era por, por interacción con tecnología, pero con la pandemia, con el COVID, nos fuimos lanzados a nuestras casas, ¿no? con, encapsulados en nuestras casas, y empezamos a interactuar con todo, ¿no? con todo, con todo. Uh, digo ahí de las aplicaciones de, de, de comida rápida, el cine, incluso había obras de teatro que puede ver desde, desde tu casa, obviamente que no con la inmersión total como propone el metaverso, ¿no, Cristian? Claro, ese va a ser el salto realmente más importante que va a proponer el metaverso, ¿no? ir a conciertos <ríe> en un mundo virtual, y que parezcan reales, que yo los pueda ver de tú a tú a los cantantes, a los artistas, a los museos, al teatro, etc. ¿no? Pero toda esta tecnología, al fin y al cabo, lo que está haciendo es recolectar datos de nosotros. ¿no? O sea, antes solo recolectaban lo, con quién chateabas, después recolectan con cuáles son tus intereses personales, qué escuchas, a dónde vas, y ahora la interacción total, que ahora es personal, también va a ser captada con datos. no Y esto a Facebook y a todas las empresas en realidad les conviene, ¿no? Ah, claro. Vamos a empezar a mercantilizar los datos, ¿no? Entonces, no sé, en el metaverso puedes estar ahí tomando un cafecito con Lionel Messi o con Cristiano Ronaldo y al mismo tiempo me estás robando los datos para mercantilizarlos. Claro, aparte de los datos lo que hacen es ver tus intereses, te ofrecen productos y si vos has hablado de salteñas con tu amigo en el metaverso, te va a aparecer publicidad de salteña, ¿no? Ah. ¿Para qué? Para que lo compren. Al fin y al cabo, los algoritmos lo que hacen es modificar también tu conducta. Una pregunta es cuando paso TikTok, eh, yo estoy entrenando al algoritmo, el algoritmo me está entrenando no, a mí. No. El learning machine, ¿no? el claro. aprendizaje de máquina. March, pero machine creo, learning, Claro, sí. pero nosotros creo que aprendemos, adapto nuestra conducta a los Pavlov. Perfecto. Desde Cochabamba, Bolivia, hoy en el wall y balazo que dio el Movimiento Socialismo, un gran saludo a todos los, los campesinos, mis hermanos allá en Murcia, España, los quiero mucho. Atentamente en el Chavo Paseño. Hasta la victoria siempre. Bueno, ahí vimos el chavito del 8 que siempre acompaña el movimiento socialismo en las marchas. Pero ahora hablemos de música. Este año fue el año de Molotov y sobre esto entrevistamos a Andrea Morales. Dale play. Bueno, yo empecé la música en realidad desde colegio, porque cantaba eh, primero en el coro del colegio, de ahí fui subiendo, tenía ahí como un pequeño proyecto musical, eh, luego empecé a tocar la guitarra para independizarme un poco, porque quería como no depender de un guitarrista, luego tuve varios proyectos musicales de diferentes géneros desde, desde una banda que tenía de heavy metal, en la que era guitarrista, hasta una que era más eh, punk, digamos, en la que era vocalista. Pero bueno, en este momento estoy más involucrada en lo que es la movida de la gestión cultural en general. O sea, en cuanto a gestión cultural lo que haces es traer conciertos de rock, ¿no? ¿Qué conciertos has traído? Dice que hasta Papa Roach, Terrasmus, <risa> Grupazos. <risa> Sí, bueno, en realidad es, es una historia interesante. Yo empecé en FM Rock Producciones pegando afiches. Salí y pegaba los afiches en la calle y todavía lo hago, ¿no? Porque creo que es, es integral el trabajo que se tiene que hacer. Pero fui aprendiendo mucho y subiendo y ahora soy jefa de prensa de esta empresa. Y bueno, tenemos, hemos tenido un periodo bastante largo de, de recesión porque por la pandemia no se podía... Eh, traer ningún tipo de bandas pero ahora esta empresa eh, se está reactivando con el concierto de Molotov tiene ya la trayectoria de los conciertos de Papa Roach, de Rasmus, de Mago de Oz, de Rata Blanca entre otros que eran un poco más pequeños que también hemos producido Hablemos del consumo, de cómo fue cambiando el consumo de música en Bolivia pero antes me acuerdo que en el mundo, ¿no? yo soy un poquito no soy tan nativo digital pero me acuerdo de Napster, por ejemplo, ¿no? cuando se cambió el CD, se podía compartir música a través de Napster, pero después llegó YouTube, ¿no? todo el mundo veía ya no compraba CD, ya no compraba nada, ni cassette, y solo era YouTube hasta ahora, pero ahora también ha, hay eh, ¿Cómo se llama la aplicación de música? Que Spotify es, Ah, perdón, ¿viste? Spotify Y todo el mundo, solo, ya, ni siquiera YouTube más Directamente sus listas de reproducción En ah, Spotify Pero en cuanto a los conciertos, por ejemplo ¿no? Con la pandemia, obviamente, no se podría ah, Hacer conciertos en vivo hacer, O sea, no en vivo, sino eh, En los lugares, no, en espacios públicos que concentré en gente y creo que había mucho live, ¿no? A en Lives. ¿Cómo fue eso en Bolivia? ¿Cómo fue el consumo de conciertos ustedes que tienen productoras <risa> toda esta pandemia, casi dos, tres eh, años? Sí, en general ha habido ya una influencia fuerte de las redes sociales en lo que ha sido el, el cambio de la difusión de este tipo de eventos. Porque me acuerdo que para los primeros conciertos que yo trabajé, eh, íbamos mucho con los medios de comunicación. Para Papa Roach tuvimos el auspicio oficial de ATV, por ejemplo, y era muy importante tener una gran cantidad de medios de comunicación aliados que nos vayan apoyando todo el tiempo. Sin embargo, y después de la pandemia esto se ha profundizado, hemos visto que tenemos mucha mayor difusión y mucho mayor alcance a través de Facebook que a través de un medio de comunicación, quizás porque en Facebook uno cuando paga publicidad puede segmentar y llegar a la gente a la que le interesa eh, absorber esta información, ¿no? entonces creo que eso también ha sido muy, eh, muy importante y es algo que hasta a la fecha nos hemos dado cuenta que ha cambiado completamente la forma de hacer la comunicación en lo que se refiere a la difusión de eventos de esta magnitud, eh, recuerdo que el año pasado, por ejemplo, hicimos unos eventos chiquititos Uno de ellos fue el concierto de... Bueno, el festival de rock donde estaba Matamba y estaba Blackjack Y estaban un montón de, de grupos nacionales Y nos movimos únicamente por redes sociales Y logramos tener una difusión interesante, ¿no? Solamente pagándole a Facebook, ni siquiera utilizando otras plataformas y ahora también hemos visto una respuesta con lo de Molotov muy alta en redes sociales, ¿no? publicando las fotos, las conferencias de prensa y demás. Eh, siento que por lo menos en nuestro público meta es mucho más fácil acceder a través de redes sociales que a través de medios de comunicación eh, tradicionales, por así decirlo. Entonces por ese lado sí ha habido un cambio y bueno ahora el tema de la pandemia también influye mucho en el poder realizar eventos de esta magnitud, obviamente hay que tomar en cuenta una nueva normalidad en la que estamos ¿no? y es el primer concierto de rock de, este, de esta magnitud que se está llevando a cabo en Bolivia después de la pandemia. Bueno ahí explicaba Andrea Morales cómo ha cambiado con la pandemia a uh... El cómo se consume rock. Pero el año también hubo una polémica en Cochabamba. El museo se estaba moviendo, un museo para hacer una casa de evento. De esto hablamos con Andrés Huanca, Vamos a ponerle play. Andrés, vimos ahí en redes sociales un movimiento con hashtag. Eh, el museo no se mueve. Eh, Puedes explicarnos, por favor, qué, de qué se trata ese movimiento. Claro, yo creo que ese hashtag es muy simbólico porque sintetiza bastante bien lo que está sucediendo ahorita en Cochabamba, un movimiento social, se le podría decir, que tiene que ver con que se quiere desplazar a un museo histórico de la ciudad de Cochabamba, un museo de historia natural, como dice su nombre, hacia otro espacio, hacia otro lugar. Lo cual quizás no se estaría tan mal si es que no fuese para construir, como decimos, un mamotreto de concreto. O sea, un centro de convenciones para sumar más de 20 de los que ya existen en Cochabamba, cuando apenas tenemos un museo nacional, un museo de historia nacional. Eh, entonces, justamente hashtag quiere decir eso que no queremos que se desplace este museo tan importante ¿no? hacia otro lugar físicamente pero tampoco queremos que se desplace la importancia de un museo natural de la cultura de Cochabamba para construir otra mega obra que no va a tener ninguna función en Cochabamba ¿Y, y dónde está ubicado el museo en ese momento y hacia dónde quieren desplazar el museo? Mira, ahorita está entre, está en la zona norte de Cochabamba sobre la avenida América al lado de Simón y Patiño quienes conocen Cochabamba saben que es un lugar hermoso y es un lugar privilegiado para que esté un museo natural esto debido a que está al lado de otro centro cultural que es Simón y Patiño, ¿no? con sus jardines, que es, tiene bibliotecas, una de las mejores bibliotecas de Cochabamba. Y al ladito estaba este museo que tiene una de las colecciones más importantes a nivel Bolivia. Pues de fósiles, de meteoritos, incluso especies vivas de animales en peligro de extinción. En cuanto a la zona, para quien no conoce, quien de otro departamento, por ejemplo en Cochabamba, la zona norte, ¿qué implica la zona norte en Cochabamba? ¿Es una zona un poquito más, o sea, de las clases populares? No, ¿o no? para nada, eso sí, para nada. La eh, zona norte es pues un lugar eh, de clases más medias o clases altas incluso, ¿no?, de Cochabamba. Pero lo bueno de ese espacio para el museo, como decía tanto, es porque está al lado del, de este otro centro cultural, pero es porque es de fácil acceso, ¿no? Creo que es bastante fácil acceso por los transportes públicos para distintos sectores y porque se encuentra en un lugar que tiene muchos colegios alrededor, ¿no? Entonces, era importante que se quede ahí. Por otro lado, el lugar al que se lo desplazaría, un poco respondiendo a tu pregunta, mm. no sería para llevarlo más cerca de sectores populares, sino se, realmente se lo está relegando un jardín prácticamente abandonado que ha sido rodeado y asediado por unos distribuidores, haciendo muy difícil que la gente incluso vaya. El hashtag, el buceo no se mueve... Justamente tiene, eh, tiene la característica de que representa De que no es solamente que se lo lleva físicamente Sino que se lo va a relegar, se lo va a poner va a bajo una eh, gaveta o bajo una cama ¿no? ¿Y cuáles son las características del museo? ¿Qué, qué, ¿Qué se puede ver en ese museo? ¿Qué podemos encontrar en el museo al sitio de Bueno, mira, yo fui cuando estaba en el colegio Muchos que estudiamos en Cochabamba Pues nos, llevan, nos llevaban pues, a estos pequeños tours en el museo Y a mí lo que más me fascinaba era la cantidad de fósiles No hay fósiles así grandotes gigantes pues de, de dinosaurios o de mamíferos prehistóricos como colecciones pues de mamíferos eh, actuales disecados también hay meteoritos, hay una gran colección pues de meteoritos de piedras eh, especiales, no es, mi, no es mi especialidad pero es bastante interesante y como les digo últimamente también está, ha sido reconocido el Museo de Historia Natural así de Dormini, porque están estas ranas en peligro de extinción del Titicaca que pues por el hecho de que hayan podido lograr eh, que se reproduzca la rana Romeo y la rana Julieta eh, pues ha sido una noticia mundial, hasta grandes artistas como Leonardo DiCaprio pues mencionaron el wow. museo porque fue una gran, eh, un gran hecho para que no se extinga esta especie. Ya, entonces hay que ser claro, ¿no? Quien está queriendo desplazar el museo de una zona de fácil acceso a una zona bien relegada donde nadie va a ir, es el alcalde de, de Cochabamba. Así es, y eso es bien importante mencionarlo, Edu, porque eh, Manfred Reyes Villa ha sido alcalde y gobernador varias veces antes de Cochabamba y siempre ha hecho lo mismo. Él ¿no? ha puesto un poco, la ha sentado la escuela de gestión municipal en Cochabamba que pretende relegar el desarrollo humano, relegar el desarrollo de la cultura, del conocimiento de la ciencia para construir estas mega obras y que bueno. Eh, usualmente estas mega obras o están salpicadas de corrupción o benefician la especulación inmobiliaria, por ejemplo, ¿no? Mm -hmm. De que construyen algo bien grande en un lugar donde nadie va, pues porque saben que al construirlo ya tienen la empresa que va a construir los caminos que se van a beneficiar del contrato, ¿no? Y esto, bueno, haciendo obras, como decía al principio, que no sirven a la gente. Estamos hablando de que un centro de convenciones en Cochabamba tenemos varios de, del Museo de la Silla de Dorminí. A tan solo cinco minutos, a pie, diez minutos, tenemos otro megacentro de convenciones. Estamos hablando de obras que van a servir a pequeñas élites para eventos eh, periféricos, en vez de esto, que es uno de los pocos museos que sirven a jóvenes y, bueno, a la cultura en general. Y de lógica empresarial, ¿no? La máxima lógica empresarial y... Así es, como decía, pues Manfred Reyes Villa es parte de las grandes empresaria de los grandes empresarios y como yo decía él, él es también conocido por beneficiar a estas grandes inmobiliarias y esta gran especul especulación del crecimiento de la ciudad de Cochabamba. Estás viendo NELS. Continúas viendo NELS. Volvimos, volvimos con NERS, esto es Nativos en Redes Sociales, seguimos hablando de lo que fue el año 2022, el año que está terminando y bueno, tenemos que hablar de nuestra página hermana, fue un año de terapia de shock, también vieron varios videos de terapia de shock aquí en NERS y vamos a ver uno de los mejores, dale play. Rivera, la hija de Yanine Áñez, salió a la prensa diciendo que su madre ha sufrido violación de derechos humanos, cosa que fue desmentida por las autoridades. En una de la tarde entró una teniente queriendo obligarla a firmar la nota. Mi madre se negó a hacerlo y la teniente se empezó a alterar. Mi madre es una mujer enferma, ha una crisis muy fuerte. Pero cuando su madre era dictadora de Bolivia, el pueblo boliviano ha sufrido todo tipo de violación de derechos humanos. Acuérdense de los jóvenes que fueron presos por simplemente administrar grupos de WhatsApp o de Facebook. Por ellos, Carolina Rivera no lloraba quien luego de un patrullaje cibernético fue aprendido por la policía, fue presentado ante un juez competente, quien determinó su detención preventiva en la cárcel de palmasola por el delito de atentado contra la salud pública. Y si el señor de los sedes hace política, lo voy a hacer meter preso. Yo no estoy jugando. Además, anunció con enviar a la cárcel a aquellas personas sospechosas de coronavirus que se reducen a ser atendidos. Nosotros compramos para defender la democracia. La democracia se la va a respetar al precio que tenga que ser. Además, Carolina Rivera vivía como una princesa de la familia real, donde los aviones del Estado estaban a su disposición personal, viajando por toda Bolivia con su novio, Mohamed Mustajo, mientras el pueblo boliviano era preso si salía de casa en plena pandemia. Ha circulado a través de una eh, cuenta social de Instagram el video de un joven que llega procedente de la ciudad de Tarija a la ciudad de La Paz, que se trata de una persona muy cercana, muy estrecha a la familia de la presidenta Yanine Áñez. Nosotros consideramos y creemos que se trata de un vuelo de la Fuerza Aérea Boliviana, en algunas horas antes de que eh, se celebre o de que se recuerde el cumpleaños de la hija de la presidenta del Estado. Yanine Áñez vive con privilegios en la cárcel, mientras las demás presas no viven con los mismos lujos. La señora Áñez acá tiene privilegios, nos está vulnerando nuestros derechos. Somos 54 privadas de libertad acá, que tortura, nos está quitando el derecho a trabajo. Estas manifestaciones que vienen acá, insultan, agreden. Derechos humanos, no solamente le van a visitar a la señora. ¿Pero qué es de la población de aquí, del penal de Miraflores? Ella dice de tortura cuando nos está dando a nosotros tortura psicológica. Nos están mediando nuestra dignidad como mujeres. Ella nos ha tratado de laca de la sociedad. ¿Será que Carolina Rivera, la hija de una ex dictadora, tiene una mínima chispa de entendimiento de lo que son los derechos humanos? Yo creo que no. Bueno, ahí vimos uh, un video de terapia de shock, una página que va a cambiar, vamos a cambiar y al año viene mucho, pero muchas más sorpresas. Pero también este año, 2022, hemos hablado de uh, activismo ecológico en las redes sociales. Hicimos una entrevista con una compañera del Alto, Andrea Salazar. Dale play. ¿Cómo, cómo, cómo desarrolla tu activismo, Andrea, en todas las plataformas de redes sociales? Bueno, querido Edu, ¿cómo hemos empezado haciendo este activismo? Más que todo ha sido justamente en la época que nosotros hemos, hemos sufrido el golpe de Estado, ¿no? donde lamentablemente los medios hegemónicos, los, eh, todos esos medios que han sido también parte de lo que ha sido el golpe de Estado, han empezado a callar muchas verdades y a demostrar bastantes mentiras. Y es, claro. y es ahí donde empezamos nosotros a actuar mediante eh, esta herramienta muy elemental que hemos tenido muchos eh, militantes, simpatizantes, a, un, a nuestro partido afín y hemos empezado a utilizar lo que son las redes sociales. Y es ahí donde hemos ingresado, eh, obviamente, para mostrar a nosotros cuál era la realidad y la verdad de lo que estaba sucediendo en nuestro país. Y había desde del activismo en general, son, ¿cómo se organizan? ¿Son muchos? ¿Son pocos? ¿Hay una dirección central? ¿Cómo se aglutinan los activistas desde tu, de, claro, de tu activismo que es más político, no? Claro que sí. Bueno... Todo en realidad comienza este, en el Facebook, el Facebook y el Twitter, ¿no? Donde empezamos eh, muchos eh, con una línea individual, la verdad, porque no, no, no se había eh, eh, eh, compuesto, digamos, en una línea donde todos hayamos estado de acuerdo, o como nos llaman ahora guerreros digitales, lo cual no es así, ¿no? Sino todo nace de cada uno y entonces en el Facebook eh, nace una iniciativa donde les pido a muchos que pasen sus números de WhatsApp para empezar a organizarnos durante, eh, to, donde son las redes sociales y te comento querido Edu que de todos los departamentos han empezado muchos compañeros a unirse y hemos empezado ahí cada uno a decir empezamos a defendernos, empecemos a subir este contenido y hemos empezado a, a, a actuar de esa manera en las redes sociales y es ahí donde todos se han empezado a activar y venciendo el miedo que teníamos ante las personas que esas veces nos amenazaban e intentar ¿Por qué, ¿Por qué les han dicho guerreros digitales? Me acuerdo, de, por ejemplo, que cuando era senador, el Arturo Murillo, después que tuvo un rol nefasto en la historia de Bolivia como ministro de gobierno, ¿no? con la persecución, ¿no? con, con, con la prisión irregular, ilegal, inconstitucional de muchos, por ejemplo, activistas, ¿no? pro Más y pro Evo Morales. ¿no? ¿Pero por qué se denominan guerreros digitales? Bueno, según ellos, lo que dicen supuestamente que los guerreros digitales perciben un sueldo, que son pagados, lo cual es totalmente falso. Todo lo que nace por parte de nosotros es que eh, toda esta lucha que nosotros lo hemos hecho es de manera totalmente individual. En ningún momento, eh, bueno, quisiéramos saber de quién, quién nos paga, quién nos financia, lo cual es falso. En realidad eh, era todo lo contrario, no más bien quienes estaban siendo financiados. Y vemos, por ejemplo, en las redes del Twitter, donde vemos muchos Boots, famosos trolls que ahora está de moda ese, ese denominativo quiero agradecerles por acompañarnos todo este año fue un año increíble y al año nos vienen nos vienen muchos pero mucho más sorpresas con nativos en redes sociales por la TV espero que ustedes hayan, hayan pasado una, una excelente fiesta o pasen una excelente fiesta con sus familias bueno y nos vemos al año con tu programa NERS hasta 2023.